De esta manera llega el presidente Luis Abinader a esta convención. Así entra el presidente Luis Abinader en compañía de su esposa Raquel Albaje a esta convención extraordinaria tiso Mejía Ricard en este día de hoy aquí en este pabellón de voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte con la ovación de los dirigentes y la militancia de su partido revolucionario moderno hace su entrada a este pabellón de voleibol del presidente Luis Abinader en compañía de su esposa Raquel Albaje. Nosotros en esta cobertura domingo de convención del PRM en Enfocado vamos viendo cómo la dirigencia avanza en toda esta zona para tratar de saludar, de extenderle su mano al presidente y a su esposa Raquel Alvaje. seguimos desde aquí, desde el pabellón de Bolívar, en esta cobertura de esta convención del PRM en el día de hoy. Nosotros vamos a ofrecerle todo el contenido de lo que ocurrió en el día de hoy con la aprobación de los nuevos estatutos y demás para permitir la reelección del presidente Luis Abinader, pero también establecer reglas para aspirar a la presidencia de la Secretaría General de este partido, donde se establece un mínimo de cinco años y demás. Señora Raquel Arbaje, Primera Dama de la República. Señora Raquel Peña, Vicepresidente de la República. Señor José Ignacio Paliza, Presidente del Partido Revolucionario Moderno. Señora Carolina Mejía, Secretaria General del Partido Revolucionario Moderno. Señor Hipólito Mejía, expresidente de la República. Que cuando me dio COVID en la campaña me dijo, mándame tu itinerario y tu agenda, que yo voy a estar caminando cuando tú estés con COVID. Arriesgando su salud. Señora Milagros Ortiz Bosch, Vicepresidenta de la República. A todos los directivos de nuestro partido, tanto de las provincias nacionales, de las provincias y los queridos de las seccionales que están aquí presentes. Compañeras y compañeros, cuando a finales del año 2014 decidimos fundar este partido, lo hicimos convencidos de que la política nacional necesitaba una redirección, una redirección para la transformación ética, democrática y el desarrollo social y económico de la República Dominicana, que durante demasiados años necesitaba, pero que nadie atendía. Y nacimos abrazando la idea de la democracia, con justicia social, que siempre defendió José Francisco Peña Gómez, el más grande líder de la historia democrática de la República Dominicana. Sus enseñanzas nos permitieron abrir las ventanas de la esperanza para el pueblo dominicano y han servido siempre de inspiración para varias generaciones de dominicanos y dominicanas. El Partido Revolucionario Moderno es el heredero de ese inspirador legado, de la fuerza y el trabajo incansable en favor de los mejores valores de la defensa de la democracia que caracterizan a nuestra militancia. Somos, compañeras y compañeros, la esperanza nacional y el hogar de la mayoría social del pueblo dominicano. Somos los garantes de la rectitud, somos los garantes de la honradez y somos los garantes de la transparencia en la República Dominicana. Somos hijos de una República Dominicana que fundamenta su futuro en la defensa de los mejores valores de la democracia, el desarrollo y la igualdad, lo que es el PRM. Nuestra principal razón para fundar el Partido Revolucionario Moderno fue entonces la de luchar de manera enérgica contra las prácticas antidemocráticas y corruptas que durante décadas permearon todos los estamentos de la política nacional y que se instalaron de forma burda en las diferentes instituciones que dan vida al Estado Dominicano. Quienes ejercían el poder extendieron sus largos tentáculos hasta alcanzar y controlar la justicia y todas las instituciones del país. Abusaron descaradamente de sus privilegios en connivencia con ciertos representantes del Poder Legislativo y pretendieron ejecutar un plan maestro para doblegar la voluntad y cercenar la independencia de los organismos del Estado tan importantes y vitales para la vida democrática nacional como lo, lo son la Junta Central Electoral, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Superior Electoral o la Procuraduría General de la República. Por eso, compañeras y compañeros, nuestro compromiso con la historia, nuestro compromiso con Peña, nuestro compromiso con esos líderes históricos que dieron la vida por la democracia es hacer las cosas diferentes, es hacerlas bien e instaurar un verdadero sistema democrático con instituciones honestas e independientes. Y de esa manera vamos a ver la cara de nuestros hijos e hijas y ellos van a ver la nuestra con orgullo. El pueblo dominicano en el 2020 lo tuvo claro desde el primer momento y la militancia perremeísta asumió el compromiso de fundar este partido con la idea de trabajar sin descanso por la eliminación de esas prácticas corruptas, la falta de transparencia en las acciones del gobierno y para devolver al pueblo lo que es del pueblo, una democracia plena, equiparable a los países de nuestro entorno en las que las libertades individuales y los derechos de todos y de todas están plenamente reconocidos y garantizados en base a un crecimiento económico sostenido y a una distribución justa y equitativa de nuestras riquezas con oportunidades para todos. El país por el que luchamos cada día es aquel en el que la defensa de la igualdad el trabajo en favor de políticas públicas para el desarrollo de nuestros pueblos y la realización de los proyectos de vida de cada ciudadano y ciudadana sean el motor que impulse la definitiva transformación que necesita la República Dominicana para avanzar hacia el futuro promisorio. Ese futuro promisorio que si seguimos trabajando cada día como lo estamos haciendo, ese es el que nos espera como pueblo y como nación porque tal y como recogen las letras del himno de nuestro partido, cuando un pueblo abre sus ojos y ve la democracia peligrar, se decide a darlo todo y defiende su derecho al bienestar. Ese himno que escribimos Raquel y yo, un día de una de la mañana a seis de la mañana y al otro día se lo llevamos a la casa de Yadira para que le pusiera música. Y ese himno es el que representa hoy los valores de nuestro partido. Solo hay que leerlo y puede servir de guía. Y efectivamente, el pueblo dominicano abrió los ojos porque sintió en sus propias carnes el dolor de una democracia desgajada a la que poco a poco se le desproveía de sentido para apoyar fórmulas contrarias a la participación, a la transparencia y el reconocimiento de que la soberanía corresponde al pueblo y nada más que al pueblo, tal y como lo recoge nuestra Constitución. El pueblo dominicano pudo ver entonces cómo se deterioraban cada vez más nuestras instituciones y se instalaba una política del ocultamiento, de la no rendición de cuentas, de la no asunción de responsabilidades para los ciudadanos y las ciudadanas. Una cultura de la impunidad que laceraba de forma descarada el sistema democrático, que tanta sangre, sudor y lágrimas nos costó construir desde el final de la dictadura. Pero pudimos superponernos. Y supimos, pues, que la moral, como dice nuestro himno, que la moral no se había perdido y que era el momento de enfrentar la corrupción. Así reza nuestro himno y así lo hemos hecho en el gobierno. Y así lo seguiremos haciendo porque la lucha contra la corrupción y a favor de la transparencia es una bandera que jamás debemos de olvidar, que jamás debemos de resignarnos. Es el trabajo cada día, es el compromiso que tenemos con nuestro pueblo. Uniendo nuestras voces en una sola, llenamos las urnas de votos blancos y azules para el PRM, y para un gran conglomerado de partidos aliados que hoy se encuentran aquí y que les agradecemos y que nos acompañan en cambiar el país. El pueblo nos dio el triunfo tan solo cinco años después de la fundación de nuestro partido, en medio de unas elecciones celebradas en un ambiente excepcional a causa de las restricciones por la pandemia. Esta es toda una gesta y ustedes fueron los protagonistas de esa gesta. Fundar un partido, ganar las elecciones en tan solo cinco años y hacerlo en medio de la peor pandemia en siglos. Y lo hicimos por la firme convicción de nuestros valores. Y también por nuestras familias, por nuestro pueblo, por nuestros vecinos, por nuestra gente. Eso lo hicieron ustedes, nosotros los perremeístas. Y por eso son ustedes la piedra angular de este cambio. Ustedes son los protagonistas de esta historia de éxito. Y aquí le doy otra vez las gracias de corazón por su trabajo y por su confianza. De esta manera, con su fuerza y apoyo desde el 16 de agosto del 2020, llegamos al Palacio Nacional con un proyecto de país sólido, ambicioso y realista. Un gobierno limpio y plenamente transparente que fija su mirada en la consolidación de nuestro sistema democrático y apuesta por un crecimiento y desarrollo económico sostenible como base fundamental para la transformación social que necesita nuestro país para enfrentar los retos de este mundo globalizado, moderno y cambiante del que somos parte. En estos 16 meses de gobierno hemos puesto la base, las bases para una transformación irreversible en muchos ámbitos. Las banderas que antes eran del PRM son ahora las banderas y las luchas que levanta cualquier dominicano. Hablar de una justicia independiente es hoy ya patrimonio de todos y de todas. Hablar de un crecimiento justo y una redistribución equitativa es defendida en todos los sectores. O nuestra agenda de reformas es hoy la agenda de reformas asumida por todo un país. Este, compañeros y compañeras, es el mayor triunfo que podamos conseguir. Que nuestra visión sea la de Estado, pero que sea también la de la mayoría de todos los dominicanos y dominicanas. Y esa visión tiene que conocerse en todos los rincones del país. Debemos ser cada uno de nosotros voceros de este gobierno, de este partido y de nuestros valores. En alguna ocasión, me han oído decir que nos encontramos ante el momento dominicano y lo digo porque lo creo, pero también porque lo refleja la realidad en su día a día. Somos el país de la región de mayor crecimiento económico y de los mayores del mundo, el, el país de la región de mayor inversión nacional y extranjera. Nuestra economía crece a un ritmo de dos dígitos. Hemos reformado los programas sociales. Cuando decían que no se podía la doble, pregúntele ahora al millón trescientos mil cuatrocientos de los sectores más vulnerables que reciben la doble, pero además de que la reciben 500 mil personas más. Por eso llegan a más gente. Hemos desterrado en el plano internacional la visión de un gobierno dominado por el clientelismo a una visión de seriedad y de rigor. Sectores como el turismo, las zonas francas, la agropecuaria están batiendo récords en todas sus cifras. Hemos realizado la mayor reforma sanitaria nunca hecha en nuestra historia, incluyendo a más de dos millones de compatriotas en el Servicio Nacional de Salud en Senasa hemos desplegado también el mayor plan de viviendas de la República Dominicana y estamos trabajando en reformas institucionales como la de la policía, que van a transformar nuestro país para siempre. Le hemos mejorado la calidad del agua potable que llega a los dominicanos y dominicanas a más de un millón doscientos mil dominicanos. Muchos de ellos no los recibían. Y estos cambios son solo el principio. Nos queda un largo camino para recoger jun recorrer juntos, que llevará a nuestro país al lugar que siempre hemos soñado, al lugar que dibujó Peña Gómez en nuestra mente. Por tanto, les digo que debemos continuar este camino de reformas. ¡Este! Que sigamos siendo ese partido unido y con ideas que refleja mejor que ninguno las esperanzas de nuestro pueblo. Debemos también conseguir una madurez política suficiente que se plasme en la confianza que depositan los ciudadanos y ciudadanas, no solo en la figura del candidato o candidata a ocupar la primera magistratura del Estado, sino en proyectos políticos que verdaderamente cuenten con una visión estructurada del país que queremos construir. Si ustedes fueron necesarios en la victoria, ahora son imprescindibles en la defensa de este pro nuestro proyecto de nación, nuestro proyecto de cambio, de reformas, de una República Dominicana que alcanza el desarrollo social y económico de nuestro país. Necesitamos seguir dando soluciones reales a los problemas del país, gracias a las ejecutorias de un gobierno con rostro humano, con capacidad de generar certidumbre entre los diversos sectores productivos nacionales y confianza y seguridad para las inversiones nacionales y extranjeras. Un proyecto de gobierno centrado en el crecimiento económico, en el empleo, en la vivienda, en la educación, la seguridad y que le importe la vida y la felicidad de sus conciudadanos. Y en este punto me van a permitir detenerme en un aspecto importante y principal de nuestro partido, la cual es una tarea que tenemos que todavía trabajar juntos. Y esa es la igualdad. Por ello, me quiero ahora dirigir a las mujeres de nuestro partido. Ustedes, mujeres dominicanas, mujeres perremeístas, son el sostén de nuestro país. Cabezas de familia, hermanas, hijas, esposas, amigas, compañeras... ...y madres de la otra mitad de la población de nuestro país. Que la palabra igualdad del lema de nuestro partido es un compromiso real con ustedes. Y si bien en las estadísticas de la participación del Estado, incluso a los niveles medios podrían sobrepasar a los hombres... ...tienen que pasar ya trabajando juntos en la dirección alta y eh, a todos los niveles que realmente sean ustedes la mitad de esa dirección del Estado. Y esa es una tarea que no se consigue con discursos, sino que es una tarea que se consigue con un plan dedicado de formación, de educación, de empoderamiento, de participación, y por eso hemos dado sentido al principio de equidad de género, convirtiéndolo en un pilar de nuestra organización, en la que de forma transversal deberá de aplicarse en todos los organismos y a todos los niveles del partido. Porque ni un país, ni un partido, ni ninguna institución puede progresar sin contar con el 50% de sus miembros. El cambio es real, pero tiene que ser para todas y para todas. Y ahí tenemos una tarea pendiente que debemos de lograr en estos próximos años. Así también quiero dirigirme a los jóvenes de nuestra organización. Esta organización debe de ser una que sobrepase los periodos de gobierno, que sobrepase los liderazgos coyunturales. Tiene que ser una institución al servicio del país y, como lo dije anteriormente, garante de la democracia, de la institucionalidad y de la transparencia. Y para eso necesitamos formar y darle toda la participación a nuestros jóvenes, que aquí en el PRM está el verdadero liderazgo joven del país. Por eso debemos trabajar para garantizar la oportunidad que merecen nuestros jóvenes PRMistas de acceder a los espacios de toma de decisiones a lo interno de nuestro partido y reconocer su derecho. Mejorar toda su formación, pero también la capacidad que hoy existe ya para la representación política. Este es un derecho que se han ganado a pulso, a trabajo, al convertirse en la vanguardia del Partido Revolucionario Moderno. Con ustedes. Jóvenes del Partido Revolucionario Moderno, tenemos garantizada la renovación de nuestros cuadros políticos, la continuidad del proyecto renovador que encarna nuestra organización y nos preparamos para el inminente cambio generacional que se avecina y que nosotros vamos a promover y vamos a ser garantes de ese cambio. La experiencia de los veteranos del PRM se une al ímpetu de la juventud que ustedes encarnan. Es y tiene que ser una especie de pacto intergeneracional que fundamenta la estructura de nuestra organización política. Siéntanse orgullosos de eso y reconozcanse en el espejo de Juan Pablo Duarte, el padre fundador de nuestra República, quien siendo muy joven, tuvo la gran visión de hacer de la dominicanidad un sinónimo perfecto de libertades, derechos y democracia plena. Y con tan gran delegado, trabajemos juntos para alcanzar los objetivos del cambio que merece, necesita la República Dominicana. Amigas y amigos, con esta alianza, de todos los sectores de la sociedad, conseguiremos ser la voz de toda una nación. A ustedes les corresponde ser los mejores aliados de este Gobierno. Su ética, su humildad y su ejemplaridad en todos los planos de su vida debe ser constante para ganar el corazón, la razón de todos nuestros ciudadanos, de sus vecinos, de sus hermanos, de sus amigos. Ese esa comportamiento ejemplar desde el partido y desde el gobierno es lo que va a mejorar, lo que va a hacer crecer a nuestro partido en relación con nuestra sociedad, como lo ha estado haciendo en los últimos meses desde que llegamos al gobierno. En este Gobierno, todos los tienen claro, el mejor patrimonio que dejaremos será un legado de reformas y de una manera de hacer y estar en política. Mi Gobierno y yo, el primero, estamos con la inquebrantable actitud de no permitir ningún comportamiento ilícito o que nos haga tener que agachar la cabeza a los demás. Y no lo vamos a permitir, porque somos la esperanza de la gente, somos la solución a sus problemas, somos su partido y no podemos defraudarlos. Hemos llegado lejos, compañeros y compañeras, pero podemos llegar aún más lejos si nos los proponemos y empujamos para ello. Yo les prometo seguir dando el mil por ciento de trabajo para conseguirlo. Y les, pido, y les pido a todos y a todas que hagan lo mismo, porque como decían unos versos del poeta uruguayo Mario Benedetti, Juntos en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Debemos de continuar conquistando la calle, conquistando la gente y sigamos empujando para cambiar este país. Como nos recuerda nuestro himno, levántate, levántate y es este nuestro momento peremeístas. Este es el momento del PRM para cambiar la República Dominicana, para hacer la República Dominicana que lleve el desarrollo social y económico con la bandera de la transparencia. Siendo humildes pero decisivos en nuestros logros, la historia nos da esa oportunidad y no le fallaremos a la historia para cambiar definitivamente la República Dominicana. Muchas gracias a todas y a todas y que Dios los siga bendiciendo siempre. Que viva el Partido Revolucionario Moderno.